Hola, ¿qué tal? Saludo especial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Muchas gracias. Aquí están los detalles que les vamos a entregar de las informaciones más relevantes de las últimas horas. Les tenemos detalles sobre la visita de Joe Biden, sus declaraciones y la advertencia que le hace al presidente Putin y a Rusia desde Polonia. El compromiso de Estados Unidos con la alianza de la OTAN y el artículo 5 es sólido. Cada miembro de la OTAN lo sabe. Rusia no lo sabe también, un ataque en contra de uno es un ataque en contra de todos, es un juramento sagrado. No pueden, idiotas. lo que quieren es derrotarnos en lo estratégico, supervisando nuestro armamento nuclear, en ese respecto les anuncio que Rusia da por suspendida su participación en el tratado no New Start. el viceconsejero de seguridad de la federación Dmitry Medvedev realiza una seria advertencia a la OTAN el jefe de la política exterior de China, Wang Yi, y Putin se reunieron en Moscú. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacionales Mundo. Y noticias de última hora. El presidente de los norteamericanos está en Polonia y allí está anunciando nuevos paquetes de ayuda militar para Ucrania y ayuda a Polonia ante lo que para ellos constituye la rusa. Allí Biden ha dicho que la alianza está más fuerte que nunca, que la OTAN no se va a dividir y que la administración del demócrata pues no se van a cansar de apoyar a Kiev en la lucha contra las tropas rusas y que la van a defender. Algunos medios y analistas militares hablan, especulan que Biden le pidió que adelante resultados a Ucrania teniendo en cuenta toda la ayuda militar que se le va a prestar, que la contraofensiva llegue el próximo verano. Pero recuerden que el tema es candente en Estados Unidos. Porque se viene la campaña para las elecciones, todas las opiniones pues están divididas en Casablanca, muchos están de acuerdo en alargar el conflicto otros están en desacuerdo pues dicen que esto hay que acabarlo de raíz teniendo en cuenta que la campaña necesita mucho tiempo y dinero para poder conservar el poder en Washington ante los republicanos que vienen muy fuertes en las encuestas pero detrás de todo esto también están quienes son los delegados armamentistas que están también de acuerdo y quienes no lo están de acabar con el conflicto y de allí muchos expertos están analizando y recabando más información de la que están entregando los medios occidentales sobre qué más hay detrás de la visita de Biden a Polonia extraño por ejemplo la forma en que Cayó uno de los acompañantes de la comitiva del gobierno americano que bajaba del avión presidencial a su llegada a Polonia. Literalmente rodó por las escaleras. Son imágenes que han sido impactantes en las últimas horas. Ahora se habla mucho sobre la respuesta de Biden allí, sobre los ovnis, objetos no identificados, derribados, pero allí hizo. Un anuncio importante, la respuesta a Putin, que había advertido esto el día anterior. No pueden ser lo que quieren es derrotarnos en lo estratégico, supervisando nuestro armamento nuclear. En ese respecto, les anuncio que Rusia da por suspendida su participación en el tratado nuclear New START. Efectivamente, Joe Biden le respondió a Putin desde Polonia. Escuchemos aquí al presidente norteamericano. Joe Biden donde se refiere a que supuestamente Putin duda del respaldo de la OTAN a Ucrania Putin ya no duda de la fortaleza de nuestra coalición él duda de nuestras convicciones todavía duda de nuestra permanencia en el poder, duda de nuestro respaldo por Ucrania, duda de que la OTAN pueda permanecer unificada pero no debe haber ninguna duda nuestro respaldo por Ucrania no cesará, la OTAN no será dividida y nosotros no nos agotaremos. En esta sección, Biden le respondió a Putin sobre lo que dijo, de que habría una posible agresión de Occidente a territorio ruso. Esta fue la respuesta de Biden. Hablo de nuevo al pueblo de Rusia. Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. El oeste no quiere atacar a Rusia. Como Putin dijo hoy, millones de ciudadanos rusos solamente quieren vivir en paz con sus vecinos. Ellos no son el enemigo. Esta nunca ha sido una necesidad. El presidente Putin eligió esta guerra. Y este anuncio creemos que es relevante porque vuelve a advertir Joe Biden a Rusia sobre cualquier agresor o error de cálculo a cualquier país integrante de la alianza podría dar con la activación del artículo 5 del bloque militar, según Joe Biden.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 es un juramento sagrado algo para destacar y esto ha sido muy comentado por los medios es que Joe a su llegada a Polonia tuvo que ser orientado por el mismo presidente de Polonia Andrzej Duda y uno de sus asesores esto ha sido bastante debatido por los opinólogos en la red ahora escuchen esto porque hemos visto en otros canales que han comentado también que en un momento donde estaba Joe Biden contestando preguntas a los medios de comunicación y en donde donde le preguntaron acerca del derribo de los globos o de los OVNIs de Estados Unidos. Luego de haber respondido, Joe Biden se retira y en un momento aún no se sabe si fue que lo dejaron a prueba el micrófono o lo tenían a prueba y lo dejaron abierto o lo hicieron a propósito. En todo caso se escucha cuando uno de los asesores del presidente Biden le pregunta que si la gente allí se habían comido literalmente el cuento. Aunque dijeron que se habían comido es a mí, ustedes saben qué significa. Lo cierto es que otra persona que estaba con el presidente Joe Biden le dijo al presidente Total, que la gente se había comido el cuento. Lo que para muchos expertos es que allí estaban vendiendo algo, están tramando algo detrás de toda la visita de Joe Biden. Pero ahora, ojo con lo que está diciendo el viceconsejero de Seguridad, Dmitry Medvedev, ha calificado, bueno, los resultados o algunas consecuencias que habría de detener la operación militar especial de Rusia en Ucrania y ha dicho que de ser necesario la federación usará armando Ares. Mencionó la razón, según Avia.pro, por la cual es imposible detener la operación militar especial en Ucrania. Según el Viceconsejero de Seguridad, si se toma la decisión de poner fin a la operación sin lograr los objetivos establecidos, Rusia puede dejar de existir, mientras que Medvedev enfatizó que las armas nucleares también pueden usarse para lograr los objetivos establecidos. Cito las palabras del Viceconsejero de Seguridad para Rusia. Si Rusia detiene la operación sin lograr la victoria, la federación no existirá, se hará pedazos, si está. Estados Unidos deja de suministrar armas al régimen de Kiev, la guerra terminará si Estados Unidos quiere que Rusia sea derrotada. Entonces tenemos derecho a defendernos con cualquier arma, incluida la nuclear, dijo Dmitry Medvedev recientemente. Teniendo en cuenta estas declaraciones, en estos momentos en donde sigue la Federación con la Operación Militar Especial, avanzarán con los planes y tareas establecidas, ha dicho Dmitry Medvedev. Sin embargo, dice Avia.pro es obvio que debido al suministro de equipos occidentales a comenzaría a plantearse una seria advertencia para Rusia ya que los equipos occidentales disponibles para las fuerzas de Ucrania son capaces de dar objetivos desde la frontera con Ucrania según lo está revelando el diario eslavo la visita de Wang Yi representante de exteriores del de gobierno de China a Rusia fue catalogada como una de las más importantes de las últimas horas o en la última jornada para Moscú. Wang Yi, miembro del Consejo de Estado de China y quien es el encargado de la política exterior estuvo en Moscú este miércoles. Se reunió con el presidente Putin quien durante su conversación al inicio fue enfático en saludar a su homólogo Xi Jinping, lo tachó de amigo y dijo que pronto lo esperaría en Rusia. El mandatario en Siberia ha dicho recientemente que la relación entre China y Rusia se ha desarrollado según lo que se tenía previsto desde hace años posteriores entre los dos países potencias del mundo. Hoy en día las relaciones internacionales son complejas, no han mejorado tras el colapso del sistema bipolar. Por el contrario, se han agudizado. En este sentido, la cooperación en la arena internacional entre la República Popular China y la Federación de Rusia, como hemos subrayado repetidamente, tiene un significado muy importante para estabilizar la situación. En el mundo. Ha dicho Wang Yi y que están llegando a la meta de 200 mil millones de dólares de intercambio comercial entre China y Rusia y ha dicho que la estabilización de los lazos bilaterales son importantes para el Estado, las relaciones entre ambas naciones. El funcionario del gabinete de Xi Jinping ha dicho que sus relaciones con Rusia han resistido las presiones internacionales y fue subjetivo diciendo que China no está forzado a las decisiones de terceros países y reiteró que la nación aboga por un mundo multipolar y la democratización de las relaciones internacionales. Nuestras relaciones no están dirigidas contra terceros países y no sucumben a la presión de terceros, ya que tenemos una base muy sólida desde el punto de vista de la economía, la política y la cultura. Tenemos una vasta experiencia. Esto se debe precisamente a que juntos apoyamos la multipolaridad y la democratización en las relaciones internacionales. Esto responde plenamente a las tendencias de los tiempos y la historia y también a los intereses de la mayoría de los países. Juanji dijo que su país está preparando un documento que presentará como parte de una propuesta para que entre Rusia y Ucrania termine. Se dice que este documento pudiera tener un punto como pedir por parte de China a Rusia y a Ucrania un alto al fuego, así como a Occidente, ¿no? Y así como también un cese de envío de armas por parte de Occidente a Kiev. Wang Yi se reunió con Sergei Larov, ministro de Exteriores de Rusia. Ambos dijeron estar dispuestos a defender los intereses nacionales y dijeron que las relaciones entre Moscú y Pekín son muy fuertes. Es por lo pronto lo que tenemos en información, hasta el momento para todos ustedes, muchas gracias por su audiencia, los invitamos si son nuevos a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones, les pedimos por favor dejarnos su comentario en la cajita de respuestas y para que tenga cobertura el video nos ayudan con la manito arriba. Muchas gracias a todos ustedes, saludos a toda la gente en las diferentes regiones del mundo que nos ven a través de nuestro canal Noticias de Última Hora y Noticias internacionales Mundo. Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido.